Es el pescado que estamos buscando nosotros. Me lo marca también acá. Este es el fondo. Es la piedra que tenemos. Estamos a 33 metros. En de este septiembre que promete muchísimo. Tenemos unos pescadores especiales. Se lo vamos a mostrar. El blanco, la de... <risa> <risa> No puedo más. tenía un metro es impresionante, sí, impresionante lo que te tiene sonido ese pescado eh escuchamos el sonido bajo el mar ahí sí Mati Bueno acá vemos y vemos la manchita blanca ahí nomás oh mirá que salmonazo metió acá le hizo ver, un más lejos Mati, le hizo ver ahí, el doblete, espectacular, un poquito más lejos Mati, le Parar la caña acá, parar la caña, así que lo rimamos bien, no para parará acá. a esa distancia no bien, ¿eh? Bien clavado. de Echernia aquí en Mar del Plata. ¿Eh? Ah, bueno, pero... ¡Uh! Esta ¡Sí que es grosa, eh! ¡Ah, mi! ¡Joder! ¡Mira, qué pedazo! Oh, esta, es, ¡Esta es! la más grande, eh! Parece que es la más grande del día, eh. ¡Esta ganó el Santo Cambio de Oro! ¡Lo ganáis! ¿eh? ¿Qué es lo que es no, es? Mira, ¿A ver? Ahí, doble acá ¿eh? ¿Mira a ver, a ver ah, uh, ¡Doble de oro! ¡Doble de ¡Ay, mira vos, doble esta ya! Pero esta es grande, ¿eh? Esta tiene kilos, ¿eh? Esta Pero, es la ojo, ¿eh? Y los cajones ya no dan más, ¿eh? Mira <risa> llenamos <risa> El momento de los gigantes el Mar del Plata, Miren lo que es Una, cara, Dos Tres 4, 5 de los 6, todos con una bestia en la punta de la caña o un doblete de, de algo. Que en un ratito lo vamos a ver. Momento espectacular de la pesca.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 Amigos del pescador, amigos de Zona Pesca vamos a presentarles los nuevos modelitos de las remeras de payo. Remeras técnicas con filtro B, capucha incluida. Este es el modelo Tarila Predator Fish, nuevo diseño, gran variedad de detalles. También tenemos para mostrarle el nuevo modelo Dorado Monster Fish. Todas vienen con capucha. Filtro B, ideal para el verano, todas son de secado rápido, también tenemos el nuevo modelo de Surubí, impresionante, También con capucha, manga larga, secado rápido, primera que la puedes tener puestas todo el día de pleno verano. Este es el nuevo modelito de camuflado peces, este viene en dos colores, los que le gusta un color un poquito más claro. También tenemos el nuevo modelito de Fly. Y algo distinto, remeras técnicas también, secado rápido, filtro UV, manga corta, ideal para todo el día. Recordamos, esto fue un ingreso de hace un mes y medio, el modelo Patriota ahora también que se viene en mundial, también cuenta con capucha también hay gran variedad de talles para niños solo son algunos modelos que tenemos, tenemos varios colores disponibles para niños todos estos productos y muchos más pueden encontrarlo en zona pesca Los esperamos aquí estamos con la señora que vino hoy por primera vez y dijo yo también quiero pescar le dimos ¿Cómo? la posibilidad ¿Cómo? ¿Pescó? Y se pescó todo, eh. De acá estamos con Alberto, que ya vino, vino la otra vez. ¡Mira, mira, ¿Qué pasa, mira, Alberto? Se enganchó en la piedra. te hacemos transpirar acá, ¿eh? mira la señora, la... Ah, bueno, la señora, usted es una campeona, eh. Usted es una campeona, ¿eh? realmente. ¿Qué le podemos decir? Mira Alberto, mira Alberto. ¡Uh! ¡Alberto! Mira, ¡Qué doblete! No más. ¡Qué doblete! de cherny! ¡Mirá este otro acá! mira, mira ¡Mirá acá abajo! ¡Qué va! ¡La chernita! ¡Mirá! ¡La chernita chiquitita! ve qué linda! ¡Ahora sí! <risa> ¡Vamos! ¡Y nos falta uno ya, ¡Que falta otro todavía! ¡Falta otro que venga! ¡Ven! ¡Vamos, Mati! ¡Qué cuadrado, Mati! ¡Vamos! Con otro doblete, chernia Qué grande, qué bien no Me Bueno, señora ¿Qué le podemos decir A las chicas de su edad? Que vengan Es una experiencia preciosa Nunca pensé que hacerla quiera, Pero bueno, no la verdad, me estoy bueno, Contenta. las invitamos a todas las mujeres. A todas las mujeres. Para pescar. Maestro no, personalmente la pesca. La... Pero escúcheme, ¿a con quién? Eh, con Sandacá. Ah, sí. ah, sí. sí, tenemos que agradecer acá al capitán Sergio y al capitán Mati. Okay. Son fenómenos. De... Gracias a ellos podemos hacer, mira, Sergio hermano de Plata, agrané aquí en el crucero Sandocan en un día terrible con algo que no sabemos que es pero tiene una pinta de ser anguloso la fuerza que está haciendo es tremenda pero tenemos a Marti vale palo con la bestia esperando el momento indicado para que todos ustedes amigos televidentes puedan disfrutar de esto en la pesca embarcado aquí en Marruecos así es el final de una pesca, aquí en Mar del Plata, en el crucero Santo Santocán. Para todos ustedes, amigos televidentes, les deseamos que pasen un hermoso otoño, un lindo invierno, y no se olviden que estamos todo el año para disfrutar de esta pesca. Lo que es la pesca de altura aquí en Mar del Plata. Con estas chernias que realmente son algo como para disfrutar. ¿Qué les pareció la experiencia? Perfecto. Eh, ¿Su primera vez? Sí, primera vez. Bueno. ¿Vos? La primera y de muchas. Sí. Y de muchas, bueno. Acá la señora también es su primera vez. Le gustó mucho. Caballero. Sí, la segunda vez y muy conforme una vez. Bueno. Excelente, eh. Chévere, es tú, un buen momento. Y eh. así vemos como la pesca sigue. A más no poder. Opa, puede ser. Señora, tiene más la punta de la caña, ¿sí? Ay. La señora le cuesta un poquitito sí, claro. más que a los demás. Traía uno, se enganchó otro, pero todo... Porque no tiene mi experiencia. Pero hoy, al que oro... Uy, lo que tiene ahí. ¿Qué traes ahí? Se traía uno chico. Estaba recogiendo y ahí se enganchó otro. Y aquí chico se enganchó... Una bestia es Qué ¿eh? Claro, qué pesca estamos haciendo. Y, uy, los dobletes de Chernie que se ven ahí atrás los doblete de Melo de Chernia, qué impresionante señores, qué momento es este otoño 2022. Ahora lo van a ver, a ver, a ver por este lado, métanlo adentro, qué jugador, salmón, melo, chernia, por todos lados. Bueno, estas son las alegrías que nos da nuestro mar argentino. Así que para todos ustedes que están detrás de ese televisor, mirando todas las semanas lo que estamos haciendo aquí en Mar Plata, le decimos, acérquense, vengan, se comunican con nosotros, le reservamos un turno y pueden vivir estas experiencias. Así que de aquí le decimos, nos despedimos una vez más del Crucero San para todos ustedes. Y cuando nos vemos en la próxima semana, sí, en la próxima semana. ¿Qué era?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 Tenemos que mostrar este hermoso reel para by casting. Este es un reel que tiene una muy buena recuperación, pero empecemos por otro lado. Es un reel marca bambú, con freno magnético, carretel metálico. Ven lo que gira esto. Si yo agarro, simplemente pongo el freno magnético...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 Un freno que tiene una resistencia de 8 kilos, camina muy bien. El devanador, fíjense que es un devanador lo que se llama no mecánico, debido a que yo hago esto así, el carretel queda girando y el devanador no camina, por lo tanto les da mayor distancia. Tiene un registro de, de freno de puntos, se llama, pueden escuchar como el ruido que hace la estrella que va a regular el freno acá que es muy bueno es un excelente reel esto está promocionado en todos lados en grandes portales a 12.500 pesos 13.000, 14.000 nosotros para que tengan una idea diciendo del pescador acá en el local 10.800 pesos no se lo pierdan, se los recomiendo como un reel para empezar a hacer bike casting con la caña que ya hemos proporcionado anteriormente, es un excelente excelente equipo así que muchachos a comprar esto, se los recomienda Mariano Pesca bueno, estamos con Marcelo de Cactus ¿cómo andas Marcelo? hola, ¿qué tal Gabriel? ¿cómo estás? bueno, felicitaciones en la exposición de aire libre sí, con señor. muchos productos, ¿no? Estamos con todos, sí. tenemos por ese lado la, la parrilla, ¿no? La parrilla. Anda muy bien, ¿eh? sí, muy sí, bien. Muy, buen, muy bien, muy bueno el diseño. Y bueno, después también las colchonetas, como siempre todo. Sí. Una parrilla de tres piezas, dos estacas y la parrilla que tiene cuatro posiciones. Este, nada, para todo uso, todo terreno. Después, bueno, con la carnada como siempre, el... Trají, los productos la clásicos. La, la carnada, los copos, copos. Este, siete modelos de copos diferentes. Y lo que estamos tratando de promocionar es una mesa, que la tenemos ya dentro de un mes este, al mercado, una mesa plegable. Le queda poco ya para, para finalizar, pero trajimos un prototipo. Buenísimo, siempre innovando Siempre. y metiéndole ganas. Haciendo cosas nuevas. Bueno, te felicito. Eh. Muy amable por venir por acá. Hola, ¿cómo estás? Es para mostrarte este combo de spinning de la marca Spinning, con la caña Rainforest 2 una caña de carbono muy liviana, de 100 gramos aproximadamente, eh, mango de corcho partido, viene con pasadillos eh, aptos para multifilamento, en dos tramos de 1.98, acción de punta rápida, puede venir en 8.17 o 7.14 libras, lo acompaña un reel spinning Spartak, de 4 relemanes, tiene manija y carrete metálico, pick reforzado, Relación 5-2-1, le entran 100 metros del 0,40. También viene con un carrete de grafito adicional. Cargado con nylon fini Y también se le va a sumar un morral payo con su caja organizadora. Todo este combo lo abonás en 18 cuotas de 1.690 pesos. Pago efectivo, transferencia bancaria, 15% de descuento. Hacemos envíos a todo el país. Hasta luego. acá, pasa la patria, el amigo Ticho, toda la insistencia. Logró pinchar a uno grande.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 para hombre, no Ticho? Como para hombre? bien <risa> Bueno hombres y hombrecitos Porque las hombres se quedan dormidas y yo estoy acá Corto el video así Sigue la pelea che o, está llevando a la otra costa el día hablando de eso hoy justamente no dan más la cámara bueno se está haciendo de, de día ya ya casi desde día todo nublado el cielo prácticamente estamos a 500 metros 1000 metros de la costa no sapo? y aquella costa miren donde donde estábamos donde el surubí y sigue la pelea la lucha imparable ¿me de celu salvo? bueno, ahí se puede ver la...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 La paciencia, el multifilamento, el sueño, el cansancio, el agotamiento, y, y, sigue, y sigue la lucha. ¿Estás bien, Ticho? ¿Estás disfrutando igual? Sí. ¿Con ¿En quién estamos acá? Zapito Fishing, papá. ¿Qué hago? Zapito Fishing. Muy bien. No falla ese loco, loco? ¿no? ¿no? falla ese loco? No, que va a fallar. ¿Viste? Me dio la caña justo se la sacó a mi lena porque yo lo Ahí está, mirá. Sí lo tenés, ya te cansado Ya lo tenés, Tincho, ya lo tenés. Dale así, parejo, ya lo tenés. Ya le ganaste. ¿Está acá nomás? Sí, está acá nomás. Cuando veamos el esmerillón me desespero. Eso eso y pasa que ahí va, ahora, ahora le vas a ganar vos de vuelta Mirá. cuando él deja de, de, de sacar, vos dale de vuelta y así dale vuelta. va a subir, eh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 o visita www.pescarensanblas.com.ar en Facebook Cabañas La Soñada Bahía San Blas.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 con un servicio totalmente completo. Comunicate al 348-251-4065 o visita el Instagram cabanas-la-amistad en Facebook cabañas-la-amistad. ¡Ah! ¿Y de la lucha? No, cansado. Eh? Ya lo vimos, ¿eh? No está cansado, boludo. ¿Por toqué Mirá, le... salió como... Pero porque, boludo, esto no me... No puedo pescado, boludo. Acá está el solubí Tincho, mirá, mirá que solo papá, mirá, mirá, mirá. Tenía, no sabe nada el capito, no sabe nada. Eh. Mira, ¿sabes que te busque la moto? La mala la mala, la es Encima no puedo traer más está la melita. ¿Qué? No estaba de nada, que surubi. Toma, mire. está? papá. No, no está? Oh, de nada ¿Cómo que Pasame el remo.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 50 kilos. Ve. Te la la caña o no se la ¿Qué es un huido, papá? ¿Qué adrenalina? Sí, es tuyo porque es tuyo, en la calle Papá, está acá, mirá. acá, la ¿Eh? mira lo que es esto. ¿Para qué te firmo yo, gringo? Mirá, mirá, ¿Eh? ¿Cómo está, Tapito? Para los que quieran venir acá, ¿qué le decimos? ¿Que vengan a dónde, ¿Eh? chicos, corto un poquito. Mirá... Pintamos toda la casa. Sin dejarme caer, una lo ¿Qué es eso? Qué bárbaro, boludo. Qué bestia, mirá lo que. Me voy al agua con eso. Mirá, mirá, Bueno chicos. el monstruo el Paraná, del Alto Paraná. ¿Claro? Sí. vi que pesa fácilmente más de 50 kilos. Hoy tuvimos la oportunidad. Mira, qué bien que se fue. Ah, ¡Qué papá. bien se fue, papá! Ah. ¡Gracias a ah. Dios por esto! Domingo. Ah. Uh, uh, uh, uh, uh. ¡Qué hermoso salto te regaló Gringo!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 ¡Qué nada, papá! Vamos, mira la luna que hay, impresionante. Amigos del Pescador TV, queremos mostrarles nuestra amplia variedad de ropa camuflada, tanto para cazadores como para pescadores. Estamos hablando de camperas de tipo soft -shell, un material súper impermeable y súper calentito para esta temporada de invierno, pantalones también del mismo material soft -shell. usos térmicos, todo camuflado, un camuflado espectacular, y camisas del tipo cargo.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 muy buenos días, hoy viernes feriado, estamos junto a Coroto, Miguel Corrado, bueno, vamos a hacer una nota para nuestro gran amigo Gabriel del Pescador, acá en Berizo. Eh, vamos a salir, como ven acá atrás, Marina del Sur. Eh, ahora estamos esperando a un guía de pesca que se llama Jorge Girat, que nos va a acompañar, que es amigo, que ayer fue y es una pesca espectacular. Eh. Bueno, miren, esto es Marina del Sur, en la zona sur de acá en la provincia de Buenos Aires, en Berizo. Y ahora le vamos a ir mostrando a medida que va pasando el tiempo Cómo llegamos a Prefectura Y luego viajando hacia el Río de la Plata Para los hermosos bagres de mar Bueno, acá viene el Loki con el primero Llegamos, un minuto Y parece que viene el primer bagre ¿eh? No, parece no ¿Viene? No sé, amigo. Bueno, vamos a ver, todavía no lo vimos, vamos espectacular, viento hermoso, día ideal para pescar bagre y bueno y atrás lo tenemos a pronto y a Miguel Ahí viene ahí está, ahí está. primer bagre de bagre. Bien ahí. Este otro. Ahí está Poroto. Bueno, ahí vemos okay. a Poroto. Eh, que viene. Parece que el coi del Loki lo anda. Excelente. Mira, llegamos. Ahí viene Poroto con otro. Bueno, ahí estamos. ¿eh? A ver, Loki. Sí, Bien ahí, eh. Bien, bien. Seguimos, vamos. No quería pincharme. Bien, vamos Miguel. Bien, ve y ese comió bien, ve. Hay que esperarlo, ya va a agarrar a comer mejor. Bien. Espectacular Miguel. Qué hermoso agre Miguel. Viene ahí. Bien ahí. Hermoso, papá, con la chuza Miguel, Bien.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 Espectacular el bagre que sacamos. Estamos hablando de 4 kilos este bagre. Impresionante, vamos a subirlo. Oh, bagre. Este podio, este podio, este terrible, venís. Mira, y lastimadito. Mirá. Bien, bien ahí, que Terrible bagre. Sí, hermoso. ¿Qué es, Macoe? ¿eh? ¡Mate, no ¡No, te Bueno, ahí viene Miguelito. Miguel. Mire cómo está el río encrespado, a full, eh, viento encrespado terrible. Pero hay bagres. Hola, Loki. ¿Cómo estás? Encarnando. Bien por ahí, bien. Bueno, viene ahí Loki, viene ahí. Y acá viene Miguelito con otro bagre. Ojo el ancla, Miguel. Vamos Miguelito, vamos, vamos que te tengo ahí, vamos. Bien. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¡Sentate mejor! A ver. A ver ahí. A ver que si te estamos bien por otro eh. Para que hacemos una foto, para que hacemos una foto ahora. Yo puse... El video esto, eh. Trámelo, trámelo ahí. Buenísimo. Pescado. De pescado.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 La línea que he inventado con bike clip, aunque les parezca mentira, mi bike clip está acá. Fíjense. Simplemente una mostacilla. La ven ahí, rotante con un nudo corredizo. ¿Cómo es esto? Es muy sencillo. Ya lo van a ver. Acá esta línea tiene un mosquetón con esmerillón donde yo voy a colocar este plomo nuevo que es para el mar para lugares de mucha correntada se llama el botín agarra muy bien ven como cómo se clava que prácticamente claro. no, no camina inclusive se los recomiendo mucho para la pesca del bagrema fíjense lo que yo voy a hacer acá tengo el mosquetón con esmerillón que gira per perfectamente acá tengo un esmerilloncito y acá me voy girando para abajo hasta encontrarme con el anzuelo, con una brazolada larga. Acá. ¿Más de un metro? Sí, sí, la brazolada tiene un metro. Es una línea armada como para el mar. Y acá tengo esta mostacilla, donde yo lo único que hago es meter la punta del anzuelo y quedo ahí. ¿Lo ven? Queda perfectamente acá, la punta del anzuelo. Yo con esta línea me voy a correr un poquitito para que vean. Y se lo voy a mostrar. Yo con esto puedo hacer un tiro pendular, o puedo hacer un tiro con el plomo apoyado en el piso, ¿ok? Cuando la línea cae en el agua, esto hace así, cae, ya se desenganchó el anzuelo y tengo la brazolada acá abajo, como corresponde, totalmente suelta. nuestro es buenísima se olvidan de todo lo que son los fierritos y que yo esto hago así, está encarnado, lo puse acá cayó la línea, se desenganchó el más sencillo es los a clip imposible <risas> y la ventaja que con esta línea, si ustedes quieren pueden hacer a continuación de esto pueden poner acá otro esmerillón y hacen otro bike clip acá y tienen la línea con dos anzuelos, algo así cayó se desenganchó. Gracias Mariano, un lujo. <risa>